Bienvenidos a la asignatura túneles y movimientos de materiales. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito haber aprobado 160 créditos, desarrolla a nivel logrado la competencia transversal, medio ambiente y sostenibilidad y las competencias específicas diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante una comprensión de métodos de construcción de túneles, tanto su desarrollo mediante minado continuo con equipos tuneladores y minado discontinuo con perforación y voladura. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los mecanismos de arranque en túneles y excavaciones subterráneas empleando correctamente los procedimientos, ya sea por el método continuo con tuneladoras o el método convencional de perforación y voladura, y comprendiendo la relevancia del contexto geológico-geotécnico para la construcción de túneles. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.